Hola compañeras, os voy a intentar enseñar o mostrar una página web que es interesante para el tema insignias o budgets Y es esta de aquí, es, es makebugs.es Si ponéis en Google badge Es la que primero os sale bueno sale esta página web en la que podéis crear insignias o podéis crear avatares o podéis crear banners que es la parte de arriba de las páginas web vale o logotipos pero bueno yo mayormente la uso para para um, insignias tenemos podemos elegir la forma de la insignia ya veis los tipos podemos eh, insertar un icono eh de esta lista, o seleccionar archivos, por ejemplo si nos vamos a internet y buscamos PNG, recordad que esto es lo que nos da un fondo transparente, de trofeos trofeos, yo me voy a imágenes, intento configurarlo para que me dé en herramientas, derecho de uso etiquetas para su reutilización y elijo una y sé que es que es PNG porque me vienen con los cuadraditos estos le voy a dar a botón derecho a guardar imagen como porque además como es libre pues eso y la guardo en el escritorio le doy a guardar vale, cierro esa ventana y empiezo a pues cojo la forma me voy al cono y selecciono archivo. Lo busco en el ordenador. Y aquí está. No sé si era esa, pero bueno. Lo puedo agrandar y encoger tirando de la esquina. Lo puedo centrar en la, en la imagen. Y puedo cambiar lo que pone debajo de la mitola, la etiqueta. ¿Vale? Ya se ha escrito ahí o lo puedo quitar directamente, pero vamos, eso es lo que queráis, puedo elegir el borde y puedo elegir el color, el color que me dice el color del borde, el que se vea, el color del fondo, el color del icono, que en este caso no lo puedo cambiar porque es un icono de internet, el color de la vitola y el color del texto ¿Vale? y una vez que haya terminado le digo descargar y se descarga lo ah, bueno, abro para que lo veáis ahí estaría la tengo guardada en descargas bueno pues solo es esto muchas gracias